Hola emprendedores y emprendedoras canábicas, bienvenidos a su video podcast diario de negocios, cannabis y política. Este es un espacio en el que están encontrando todas las noticias, todos los tips de inversión de este naciente imperio legal de la marihuana. Yo soy Pablo Luna, presidente, fundador de Canamich, soy cofundador de revista Canaculta y prepárense para ver próximos proyectos. Eh, vamos a comenzar con este tema, bienvenidos a todos los que van llegando de nuevo. Eh, vamos a comenzar con este tema que es el mercado de la marihuana sin marihuana Es algo que en realidad eh, muchas personas han estado intentando explicar de algún modo Pero aquí vamos a venir este día de hoy para decirles cuántas empresas están alrededor de la marihuana Porque son miles y miles de empresas que están alrededor de este mercado Y si tú te quedas hasta el final de este video vas a saber completamente a todos, vas a ver completamente a todos, a todos, a todos, a todos los actores en esta... Nueva industria de la marihuana ¿Cuál es, el, ¿Cuál es el mercado número uno alrededor del cannabis sin cannabis? En realidad ahorita están surgiendo criptomonedas primero vamos a definir qué es un mercado de la marihuana sin marihuana el mercado de la marihuana sin marihuana son todas aquellas industrias como por ejemplo los organizadores de eventos eh, los escritores de libros que tienen que ver con el cannabis los que presentan conferencias los que hacen este, eventos en conjunto con el gobierno los que eh, están haciendo criptomonedas que están alrededor también de la marihuana que ya hemos hablado de las cinco principales criptomonedas respaldadas en cannabis y también están todos los negocios que tienen que ver con la smoke shop, todo lo que tiene que ver con el autocultivo, que al final del día eh, son muchas industrias que la mayoría de las personas no se, se animan a entrar más fácil, por ejemplo, es más fácil que cualquier emprendedor eh, promedio entre a un negocio de estos a que entre directamente, por ejemplo, con el CBD o que entre directamente con la planta, con la semilla, con alguno de los procesos que todavía hay muchas lagunas legales, o sea todavía hay mucho acá en México de que estarse cuidando de algunas cosas tanto legales como unas como no legales, entonces este mercado sin cannabis son como por ejemplo todos los que han estado haciendo eventos, no voy a decir marcas porque la otra vez eh, algunos se, se sintieron muy mal cuando mencioné marcas, ahorita vamos a mandar saludos a todos eh, pero son todos los organizadores de eventos, por ejemplo en Ciudad de México, que se hacen en el World Trade Center, se, todos los, los organizadores de los circuitos de copas canábicas que se hacen en todo el país, no nada más en el país, son también todos los que presentan conferencias, todos los que presentan libros, las criptomonedas, hay empresas que, por ejemplo, entras a la plataforma de e Toro ya te mencionan las cinco principales empresas en que invertir en cannabis, y son realmente plataformas que ganan de esta industria que está creciente a nivel global, pero realmente no tienen nada que ver con la planta, nada que ver con la semilla, ni nada que ver. La otra es todo lo que tiene que ver con es, eh, empaque, embalaje al final del día. Hay muchos emprendedores que están haciendo eh, sus propios productos. Entonces todo lo que tiene que ver con frascos en algunos estados hasta se llegó a votar porque hay personas que decidieron invertir y pedir miles y miles y miles de frascos que no se tenían contemplados en el mercado y lograron agotar en algunas ciudades. Sí, el agrocoin por acá vienen diciendo. Hay muchas, ¿eh? no nada más el agrocoin, hay muchísimas criptomonedas que están surgiendo alrededor del cannabis. Si tienes una que tú conozcas, por acá puedes mencionar en los comentarios como Rodrigo que acaba de mencionar que el agrocoin... Eh, nos gustaría aprender, aprender muchísimo sobre eso también, todo, todas las criptomonedas nuevas que están saliendo alrededor de la marihuana. ¿Por qué? Porque el mundo está cambiando y si ustedes, lo, si ustedes siguen viendo el mundo como un negocio tradicional, un negocio de cuatro paredes, un negocio eh, que no es escalable a nivel eh, nacional o internacional principalmente, pues realmente estamos viendo pues, en otro mundo porque... Eh, todas estas criptomonedas, por ejemplo ahorita acabo de tener una, una, pues un video zoom que es algo que también nos permite la tecnología eh, con una empresa en Colorado y que se dedican pues, prácticamente a toda la trazabilidad todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de la planta pero respaldado en blockchain este, entonces hay muchísimas empresas que han estado saliendo y eso es muy bueno porque se va nutriendo el ecosistema entonces, una vez que salieron todas estas empresas de activistas, organizadores de eventos, no nos vamos a meter nada con el comercio de la planta, ni de CBD, ni de semilla, ni nada por decirlo. Ahorita vamos a ver nada más todo lo que tiene que ver, como por ejemplo con parafernalia. ¿Cuántas Smoke Shop no han salido? Muchísimas. Están saliendo, por ejemplo, las de Paradise, que Paradise que es la, fran la franquicia que tiene Vicente Fox, que tiene Palazuelos, que tiene Marcus Dantus. Pues realmente son smoke shops en plazas comerciales muy eh, de, de rentas me imagino muy caras, eh, pero al final de día no dejan de ser smoke shops, ¿sí? Como las que todo el mundo ya conoce. Eh, hay también todo lo que tiene que ver con el autocultivo, todo lo que tiene que ver con eh, la tierra, las macetas, los nutrientes, las luces... Eh, todo lo que tiene que ver para, para la, la tendencia que está generándose muy grande alrededor del autocultivo y pues efectivamente también es un negocio que está creciendo en distintas partes del mundo todo lo que tiene que ver con nutrientes, con fertilizantes, con las macetas, con las luces, con la tierra, con medidores de pH con un montón de instrumentos que se utilizan para el autocultivo que mucha gente pues ya está agarrando las distribuciones acá en México todo lo que tiene que ver con el vapeo también, todos los vaporizadores, herbales, eh, de extractos, eh, de cartucho, también es un mercado gigantesco, ¿por qué? Porque no te metes directamente con el mercado, con el mercado como tal del cannabis, pero sí es un mercado satélite, como son todas las smoke shops que ahora en, en todas las ciudades de México, se han estado abriendo muchísimas smoke shops, incluidas las del presidente Fox, que ahí anda también haciéndole su luchita en este mercado y eh, pues son también muchísimas las conferencias que están saliendo los, toda la, todo, todas las conferencias, los seminarios que tienen que ver con el cannabis todo lo que tiene que ver este pues con la organización de eventos como ya lo, lo había mencionado, las criptomonedas también que están saliendo mucho de moda no nada más en el cannabis sino en todos en todo los sectores de, de la economía y vemos cada vez más negocios muertos, ¿no? Que están cayéndose por esta eh, nueva, pues, batalla económica. Pero también vemos muchísimas oportunidades, muchísimas empresas nuevas que están surgiendo. Nosotros eh, en Canamich rastreamos todo el movimiento de empresas. Detectamos la primera oleada de emprendedores canábicos que fueron pues, los activistas primeros, los de los 2000... Es, eh, dos estreses para acá, fueron los activistas que empezaron a los primeros que metían a la cárcel, a los primeros que los perseguían, ya después empezó otra oleada de emprendedores a, allá por el 2018-2019 que es cuando nosotros surgimos y, y en realidad eh, hemos detectado cuáles son esas oportunidades que muy pocas personas han sabido aprovechar y les tenemos sorpresas para... El próximo mes van a, van a ver algunas cosas Pero no les puedo revelar a un lado Vamos a leer los mensajes Ya saben que le hemos dado a ese Brian Saludos Brian Iván Saludos Iván, Daniel Romero Mr. Cannabis Hasta La Paz, Bolivia Mr. Cannabis, un fuerte abrazo El AgroCoin, es Roberto Iván Magaña A ver JCJC, JC. vamos a ver los mensajes. Un enorme saludo, yo soy psicólogo y me estoy adentrando en la psicología canábica. Qué buena onda, ¿eh? Todo lo, lo, el tema de... hace Ayer iba les voy a contar una anécdota. A ayer iba caminando, perdón, iba, iba conduciendo y me llegó un audio a Instagram, que es una red que pues, no, no, no domino mucho. Eh, tengo muy poquitos seguidores en Instagram Pero me llegó un audio Donde Nos pedían pues, Cierta orientación legal Para implementar Tratamientos canábicos en un hospital Aquí regional de, de, de Michoacán y, y obvio pues accedimos Para darles todo, porque, todo Todo lo que nosotros sabemos Porque al final del día Tiene un, pues, un enfoque social En esa parte Así es de que también esperen por ahí algunas sorpresas eh, en el cannabis medicinal que nosotros estábamos metidos en eso, que ahora vamos también para allá. Y también por ahí ya presentamos eh, la fibra de cáñamo a, a, a las fábricas para que comiencen a hacer las pruebas de la bolsa con cáñamo. También estén atentos a esa, pues, a esa nueva sorpresa que va a estar. Así es de que les mando un fuerte abrazo a todos. Nos vemos en la próxima. Ahorita ya me tengo que meter a un Zoom, tengo una reunión, si no pues aquí nos la seguimos otro rato y pues cada que pueda voy a estar subiendo contenido porque sí hemos estado muy ocupados en Canamich para bien, hemos estado avanzando, esperen las próximas sorpresas, les mando un fuerte abrazo a todos, que pasen una feliz tarde, felices humos, feliz 4.20 a todos, aunque ya, ya pasó no, las 4.20, 39 casi ya 20 minutos después. Entonces nos vemos en la próxima, aquí estamos en pie de los órdenes quantum.